Sí, venimos de un paro multitudinario, una movilización enorme eh, a partir de la convocatoria que realizamos en primera instancia desde Aten Capital eh, y la firmeza de las compañeras y de los compañeros en las escuelas que estaban decididos a, a participar de la jornada de lucha le impuso a la conducción TEP que tuviese que convocar a paro. ¿no? Y desmentimos al gobierno que quiere acusar a las maestras de sabotaje y si no hay asamblea convocada por la provincial, vamos a convocar nosotras. Sí, esto lo hemos planteado eh, en, en esta enorme movilización también. Hay una exigencia de paro, no solamente de Aten Capital, sino una exigencia de paro de todas las seccionales opositores, incluso de, del resto de las seccionales que están eh, sufriendo la crisis de edilicia que estamos atravesando. ¿no? Bueno, muchas gracias, Vale, en todas las escuelas a impulsar el plan de lucha que necesitamos por condiciones de edilicias y salario. A pronunciarnos por asambleas en toda la provincia. Esto fue.